and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation.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 Un anfiteatro estupendo para coger las citas futbolísticas de mayor calibre. ¡Pero qué bien le pega! ¡Un gol! ¡La puso bien! ¡Gol! Los primeros minutos están siendo de vértigo. Así se empieza con buen pie partido, ¿eh? Ahora no debe levantar el pie del acelerador, creo yo, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. ¡La ha puesto donde ha querido! ¡Y el portero! Le pegó el balón sin mirar a la portería, es tremendo, es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos, qué golazo Se han puesto por delante a las primeras de cambio Se hace con ella, eso parece falta, sí, sí, la ha pitado y ha recibido una última advertencia con anterioridad Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos Aún queda partido por jugar Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro eh. ¡Bienvenido! Ha visto la carrera Parece que sale de esa Ahí tiene un hueco Busca el remate ido por muy poquito es muy cerquita del palo pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Marcha todo trapo por la izquierda. Han conseguido sacar esa pelota. Un choque fuerte y hasta aquí llegó. La controla Forlán. ¿Qué intentará el Paris Saint Germain? ¡Rodrigo! La controla Romario. Consigue conectar el pase. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. cafa entre la defensa. La defensa debe replegarse. Interesante balón. Odriani. oportunidad. Gol. Ha estado muy justito, eh? pero inició el desmarque en el momento preciso. At the 36 minutes is number 18 Rodrigo. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Ha regalado una falta! Camavinga Camavinga Two added minutes has been indicated Y aquí sale disparo! Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver ¿Qué son capaces de ofrecernos en la segunda parte? ¿Algo que quieras comentar acerca de la primera mitad, Maldini? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2 a 0. allá, comienza la segunda mitad nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios la manda lejos y no se complica consigue meter el pie la falta ha sido clara Trastavilla Eso es falta La verdad es que no había muchos rematadores en el área Y así es imposible Tendría que haber señalado a sus compañeros que fueran al área Hombre ni las está oliendo con ese férreo marcaje bueno, goles son amores, ¿no? pues le van a estar dando el amor al resto del partido pasan a la alternativa un uh, buen pase y podría colarse 649. desde ahí puede entrar ¡Vuelga el payaso. Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Veamos si alguien pesca un remate. Cambian las tornas, eh. Camavinga intenta colarla. Envío, intenta. No ha podido engancharla como quería. Buen envío y mala reacción por su parte. Más malo que no se le escapen esas cosas, eh el Paris Saint Germain puede realizar el cambio ahora que Coming se ha parado el juego is... Lo intenta! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar Podría haberse colocado mejor, pues sí, pero no lo ha hecho 4 El partido prosigue con Venga, vamos, el marcador de 3-0 Prefiere la opción segura Lo que tenía el, el de este quitado, el sonido Lo mismo, no se me ha escuchado nada Pero bueno Estamos viviéndolo aquí Ballet. En directo Una goleada para enseñarme Vamos vamos Contra a ver Que no la juega, el la Tienen la oportunidad de contraatacar ¡Pare! Que sale de esa. Ahora es que no me voy. ¿Eh? Uy, casi, Romario. Uff, casi, oh, mirad, casi. De la portería, no marcar es un fallo importante, eh. Venga, chavales, sí. estamos sí. haciendo un partido azul Vamos Esta mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Penalti, no! ¡Penalti, tío! Me lo he currado ahí Penalti, Penalti, se desde el punto Penalti chavales, aquí en minuto 87 Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta Claro. Ve. Muy bien, eh. Con este penalti si lo transforma aumentará la ventaja y entrarán en una zona cómoda. Ahora se mueve, se me va. Míralo. Qué malo soy. Muy bueno, difícil las tira Pero los, los penaltis. ¿eh? Puertero penalti, es tío, fue a colbín que le había tirado. Es raro el Romario que lo falle. China. a la carrera al espacio. Madrid. Y a fa. Peina, se me va al lado. Ya no nos va a dar tiempo más, eh. Pero bueno, es que pasando de un extremo al otro. Y el Perico este intenta pasarle por encima y lo consigue. La control Toma golazo, chavales Un poquito de respeto, eh A la Real Madrid, un poquito de respeto Ahí, ahí 4-0 ahí Para terminar el partido, que yo creo que está muy bien Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Bueno, bueno, viendo esto Uno se ve en serio que le bueno. pasa la defensa ¿eh? Y no es que la está dando bien a corta de efectivo Porque no, no es eso, eh Pero es que es incomprensible que lo hayan presionado lo más mínimo eh, pues venga. No nos va a dar tiempo más, pero bueno. Ahí eh, está. partido. Partidazo ahí del Madrid. Y ya sabemos lo que significa eso. Hora de subir los decibelios, descorchar de el champán y a celebrarlo. Bueno Julio, ¿qué opinas sí, del partido? Sí. Supongo que lo celebrarían Carlos, anoche. Qué partidazo. Por este tipo de cosas soy precisamente fanático de este deporte. Sabían que les tocaba rendir como nunca y lo han hecho justo cuando hacía falta. Qué bueno, lo Rodrigo. El minuto podía haberlos hundido, ¿eh? Pero han estado a la altura y solo me queda felicitarlos. Ah, mira cómo se hace el selfie y ahí. Qué gracioso. Transmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo y tú también, verdad, Julio? Mil gracias, Carlos. Ya, ya, estupendo. Y Romario, el MVP Me ha dado una par de asistencias Y me ha metido un gol Fenómeno Romario Just a quick today. From yeah, pues ahí tenemos las estadísticas, ¿vale? No le tiro a puerta Ellos que no han tirado a puerta ni nada, vamos Es que no le, no le hemos dejado que tiren a puerta Así que muy bien yeah, pues un 0-4 ahí que le hemos metido al Paris Saint Germain y suben de nivel, de experiencia Vale Puntito de progresión, para subirlo Ok así si me suben a esto de aquí abajo El Courtois, Camavinga y, y Rodrigo Rodrigo lo subió al 31 Courtois está en 17, 18 Y Camavinga 17, 45 Vamos con eso, eh Y Romario, nivel 6 de 7 Está muy bien también Vale, con un 94 ahí Así que Poca broma, hemos logrado el ascenso Podemos omitir los partidos restantes Y pasar a la próxima ronda Nos da 5000 gp Vale 1000 de experiencia por dos, por aquí eh, Y las recompensas de fase Han mejorado Pues estupendo, chavales Yo creo que muy bien Podemos omitir por aquí, que he dicho Terminar esta ronda y pasar al siguiente, claro Venga Vale, ya estamos en la, en la división novena. Tenemos que subir ahí a primera, así que... Nueva ronda, necesitamos seis puntos para ascender. Mira, pues estupendo. Esto ya será en el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy ahí en la Liga de Fútbol. Así que un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a París!